decía ministro de propaganda? La verdad que no me acuerdo porque. Mejor. Voy diciendo lo que se me ocurre en el momento. Es lo mejor. Que la propaganda. es mi idea de la propaganda. Repetir muchas veces cosas distintas. Ah, cosas distintas. Cosas distintas. No la misma cosa. lo otro ya está hecho, ya Google, mi predecesor. Google, Gogel. Gogels. Google. Aquí el alemán me corrige. Goebbels. Goebbels. Goebbels era el de repetir una mentira. Si repites una mentira un millón de veces, se convierte en verdad. El padre de la publicidad moderna. ¿Qué es lo que han hecho con el coronavirus. Han Gracias, repetido sí. un millón de veces, más de un, más de un millón. Lo han repetido. El padre de la publicidad moderna y del marketing. Sí, sí, que no se esta, olvida nadie. Toda esta campaña del coronavirus viene un poco motivada por Goebbels. O se han repetido una misma mentira más de un millón de veces, varios millones de veces. Que ha, sido, ha sido una cosa espectacular. Y entonces la gente cree que es verdad. Pero, pero es mentira, mentira, mentira. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora estamos con la, la venganza. El 11-S cayeron las torres, gemela, las torres gemelas, las telas gemelas. Entonces, comandante, ¿alguna acción en respuesta? Tú decías que una, una, ah, bueno, una ah. defensa, la ya. mejor el mejor ataque es una defensa. Yendo por esa idea sería poner telas de diamante o algo así, pero eso no salió un poco caro. No, esto no es. Bueno, idea. hacer la, la, una colecta no estaría mal, Una colecta, eso, eso, eso es miserable, eso es miserable. Eh, eso es lo que hacen todas las sectas baratas y todos, las, los, <risa> todos los grupos sus. Compra, comprar otra y colgar a un poli ahí. Esa es una idea. Pero sí, es eso, eso luego no lo hace nadie. No, bueno, se claro. puede colgar un muñeco vestido de polis. Ah, bueno. Que es como un espantapolis, ¿no? <risa> sí, sí, un madero. ¿Un madero? <risa> un, un, un madre, ¿qué, ¿Qué está poniendo encima de un madero? No. En los militares, el ejército, ¿no? La policía Coleto, nacional. ¿no? Los hombres de Harrelson. Los hombres de Harrelson. Les... Bueno. Yo la idea que tenía, a mí lo que más se me ha ocurrido es aprovechar... Esto es, hay que doblar, siempre hay que doblar, o sea, ellos han cortado las telas o tenemos que ir mucho más allá. Y, y cuando cayeron las Torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos, en respuesta, invadió Irak, que no tenía nada que ver. Por lo tanto, nosotros podemos invadir, estamos en grabación ahora, coronel. Bueno, si quiere participar. Eh, estamos, el arte, el estamos, estamos. Sí, sí, sí. Bien, entonces. Pero el otro día la de Ego ego ego ego ego, ego. ego. ego. ego. ego. Ego no. Atención a la información. Entonces, la información es que en respuesta en respuesta a la al atentado, es que hemos tenido un atentado, nos han, nos han, nos han cortado las telas gemelas, el 11S, tuvimos el, at el atentado de la, de la caída de las telas gemelas, y entonces creo que, eso, que podemos aprovechar eso de excusa para invadir lo que nos dé la gana. Ellos invadieron Irak después de las torres gemelas, nosotros podemos invadir Estados Unidos. Estuve hablando el otro día con la capitana Beach y digo ¿por dónde empezamos a invadir Estados Unidos? Y ella dijo por California, porque hay surferitos. Y, y, me, y digo y me acordé también que hay rubias de California. Entonces no me parece bien. No, no yo me por Kentucky. Mola mucho más el nombre. <risa> Más... Porque, te porque te gusta oh, el pollo. Porque... No, a mí el pollo no me gusta. Entonces. Pero Kentucky, todo <risa> <es como risa> más americano. California <risa> es como ahí a Florida, California. <risa> <risa> no, no, Kentucky, <risa> Texas, Texas, <risa> Texas, Texas. Utah. Texas, Utah, Utah, Utah, Utah, Utah tiene un nombre de puta madre. Utah, es verdad, pero nombre de Utah madre. Un nombre de Utah madre. ¿Sí? De de Utah madre. Sí. Los 100.000 y hijos de Utah. Podemos invadir Utah. Podemos ¿sí? hacer varios estados a la vez también. Sí. No lo descarto. Bien uno cada uno sí venga de momento somos tres entonces tú, tú por Utah tú por Kentucky, Kentucky, Kentucky y yo, y yo por California sí divide y vencerás. <risa> <risa> <risa> no creo que <risa>